Si ustedes quiere eventualmente modificar su nombre, por ejemplo, porque, por, por temas de privacidad, porque no quiere aparecer con su nombre, su apellido, eh, puede hacerlo en, hace clic en participantes, Le van a aparecer todas las personas que están, que están eh, inscritas en esta sesión. Hay una, abajo hay tres eh, pestañas que dice silenciar todos, activar, no, creo que solo lo veo yo, ¿no? Pero hay una que dice más. <ríe> Y ahí pueden, si no me equivoco, eh, eventualmente cambiarse el nombre eh, de, la, de la... Aquí, no, perdón. Hacen clic en su propio nombre y les aparece una pestañita que dice más. Y ahí dice renombrar y ustedes pueden hacer clic y cambiarse el nombre, ponerse un seudónimo o dejar solo su primer nombre, si así lo desean. O si no les importa, pueden también quedarse con su nombre completo, no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar. Perfecto, voy a compartir mi pantalla entonces para que veamos la presentación. Aquí está. ¿Se ve? Se sí, ve, sí. se ve. Se ve, ya. Perfecto, vamos a empezar entonces. ¿Estamos grabando ya? Perfecto. Vamos a empezar. Bueno, esta es como les decía, en la tercera sesión del primer ciclo de webinars de edición de Wikipedia, me quedo en casa y edito Wikipedia. Y ya vamos a hablar de... ¿Cómo funciona la escritura para Wikipedia? En una frase que para mí es bien decidora, que resume bastante, que es fondo es forma. Eh, la form, la, y, y bueno, y al revés también, forma, forma es fondo. Las maneras en que presentamos, las maneras en que comunicamos el contenido que nosotros queremos compartir en Wikipedia es tanto más importante que, que el tema del cual estamos escribiendo. Aquí está. Bueno, como lo hemos conversado en alguna de, eh, de las de las sesiones anteriores, la primera y la segunda particularmente, Wikipedia es una enciclopedia. ¿Y eh, qué significa eso? De que tiene ciertas reglas y tiene ciertas normas que están inspiradas en, una, en un ideal enciclopédico eh, donde, donde se tienen que cumplir ciertas, eh, ciertos requisitos para que el contenido sea publicable en Wikipedia y permanezca en Wikipedia. Y uno de los... O, o, algunos de los pilares o de los elementos principales de que tiene que cumplir este contenido para poder ser publicado en Wikipedia, es primero que nada es que sea verificable, es decir, que, esté, eh, que se inspire o que se, se sostenga en fuentes fidedignas que podamos revisar. Todo esto lo vamos a ir viendo con, más adelante con un poco más de calma. Que también, eh, bueno, muy relacionado con lo primero, que esté respaldado en fuentes verídicas, y que, y que el contenido que subamos a Wikipedia sea relevante para una comunidad extendida de lectores, tanto por <ríe> eh, razones buenas o malas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Quizás de repente nos sorprende que muchos personajes de la cultura popular eh, tienen un artículo en Wikipedia, y uno dice, bueno, ¿cuáles, cuáles quizás son los logros, o por qué es relevante tal o cual persona?, eh, no sé, en el caso chileno podríamos hablar de el compadre Moncho, por ejemplo, un personaje que hoy actualmente está en política, pero que fue reconocido históricamente por un, eh, el actor eh, fue reconocido históricamente por un personaje en una teleserie muy conocida de la cultura popular chilena. Bueno, pero la relevancia que tiene ese personaje es que probablemente, Mucha, mucha gente de, de la generación de los nacidos a fines de los 80 o principios de los 90 conocen quién es el compadre Monto, saben de qué no, a quién nos estamos refiriendo cuando lo mencionamos. Por lo tanto, ese personaje tiene una notabilidad que independiente de que si ha hecho grandes logros o no, quizás lo hace eh, merecedor de tener un artículo en Wikipedia porque todos sabemos de quién estamos hablando. Bueno, pero ¿qué pasa cuando yo estoy escribiendo un artículo para Wikipedia sobre un tema que yo considero que es relevante o que es justo que esté en la enciclopedia, pero que a lo mejor no es tan conocido? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y yo creo que ese es el problema o piedra de tope quizás que muchos de los que se han interesado en participar en estos seminarios han encontrado al momento de querer crear contenido para Wikipedia. Es que quiero aportar con conocimiento, con contenido que no está al día de hoy en la enciclopedia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, nuestro primer consejo, como eh, wikipedistas, es que cuando queramos poner, eh, agregar contenido nuevo, es, lo primero que deberíamos hacer es poder identificar y tratar de destacar cuáles son los elementos que hacen que el tema del que yo quiero hablar, o el fenómeno, o el evento social, o el personaje, sea relevante para la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? En que quizás un personaje no es tan relevante eh, para la sociedad en su conjunto por la profesión que ejerce, o por el lugar de donde nació, o por el colegio en el que estuvo, cuando hablamos de una biografía, sino que es relevante por cosas que pueden o no tener que ver con, eh, con, su, con su background personal. Les voy a poner un ejemplo concreto para que podamos ir aterrizando ciertas cosas. Hace o sea, un tiempo atrás nos invitaron a participar de una eh, editatón de una comunidad en particular, donde querían subir ciertas biografías relacionadas a miembros de esa comunidad. Y había un personaje en específico, que de quienes estaban escribiendo la biografía, y estaban escribiendo su biografía y ponían mucho énfasis a que era arquitecto, que había nacido en tal barrio de Santiago, por donde los Andes y que luego había vivido en Santiago, que tenía tantos, tantos hermanos, que había hecho una empresa que era muy grande. Entonces yo le preguntaba a la persona, bueno, pero ¿por qué es conocido este personaje? Era un personaje bastante conocido. ¿Por qué es conocido? ¿Por qué cuando me mencionan su nombre yo pienso automáticamente en qué, pienso en su familia, Pienso en sus orígenes, pienso en que a lo mejor tenía alguna eh, eh, no sé, era de alguna etnia o de alguna nacionalidad en especial, o pienso en ciertas polémicas en las que está, ha estado envuelta su empresa en el día de hoy, o, o que estuvo envuelta su empresa en los años 90-2000 en Santiago de Chile. Si la persona decía, ah no, la verdad es que más conocido por su empresa, no por las polémicas de su empresa. Ya, entonces quizás a eso tenemos que ponerle un poco de énfasis. No es que lo otro no sea significativo, el otro puede ser un contexto para comprender de dónde viene el personaje, pero lo que realmente hace que ese personaje sea conocido es este otro elemento en que claramente en esta biografía que esta persona estaba escribiendo pasaba como súper decolado. Entonces es importante que al momento de escribir nos demos eh, un poco la tarea de decir, bueno, ok, esta persona es conocida por qué, o este tema es relevante por, por qué, y tratar de identificar eso. En segundo lugar, al momento de redactar, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que es importante de que al, al leer nuestro artículo quede súper claro cuál es la relevancia de ese personaje, evento, lugar, eh, fecha, eh, fenómeno del que queremos escribir. Bueno, voy, voy a detenerme acá en este, en este tema un segundito más porque siempre tenemos que tener en mente que Wikipedia la lee en personas de todo el mundo. Eh, hispano, Wikipedia en español, la ley hispanohablantes hispanoparlantes de todo el mundo, incluso a veces personas que no necesariamente viven en nuestro país o en nuestra región, o que pueden hablar español, castellano, pero no necesariamente están súper insertos en la cultura hispanoamericana. Por lo tanto, un artículo de Wikipedia tiene que ser súper claro acerca de qué y quién y por qué estamos hablando de tal o cual cosa. Eh, por lo tanto, tiene que ser como bastante autocontenido, en el sentido de que quede muy, muy explícito eh, en la relevancia de, del tema del que estamos hablando, para que no solamente lo comprenda una persona que está a muchos kilómetros de distancia, sino que también lo comprendan personas de diferentes edades, de diferentes contextos socioculturales, que lo lea, por ejemplo, un niño o de, 10, o un, de 10 años o un adolescente de 13, pero también lo puede leer una persona mayor de más de 70, más de 80 años, y entienda más o menos de qué es lo que estamos hablando. Eso también es importante pensar en, ese, en ese, pensar en el público, nos ayuda mucho a, a mejorar nuestro, nuestra forma de exponer nuestro lenguaje y a invitarnos a ser bastante, lo más claros posible. Bueno, cuando les decía que además Wikipedia eh, se, se inspira sobre eh, la verificabilidad. ¿Qué significa esto? Que no podemos nosotros decir, o, o, o nosotros no, no queremos detenernos en el debate de si que acaso Wikipedia es verídica o no verídica, si lo que se publica es verdad o no verdad. Lo importante de Wikipedia, o lo que nos parece importante, es señalar destacar que lo que está en Wikipedia tiene que ser verificable. ¿Y qué significa eso? Que el, cada contenido, cada artículo que yo escribo, tiene que estar inspirado en contenido concreto, que son las referencias que van al pie, o al final del artículo, que yo como lector pueda ir a revisar si es que me interesó el tema. Entonces, eso es súper importante. Eh, no, mira, aquí me ha salido Bueno, la clave entonces es evitar todo contenido en mi artículo, todo operativo que yo no pueda respaldar o que no pueda justificar en una referencia concreta. O sea, tratar de poner cualquier eh, contenido extra de mi cosecha si es que yo no tengo una fuente o no tengo una referencia a la que yo pueda decir, se dice que, se lo reconoce que, eh, se le ha mencionado que se le ha llamado, y pongo la referencia, que en tal medio de comunicación se lo reconoció en el caso del personaje que le estaba hablando antes como el arquitecto que en más metros cuadrados había construido en Santiago de Chile, por ejemplo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un medio de comunicación que hace 15 años atrás le hizo una entrevista en portada principal a este arquitecto eh, en, en especial. Eh, entonces la idea es siempre tener esa referencia a mano, cosa que, que un lector cualquiera, si se interesa por el tema, pueda ir a buscar en esas referencias que yo le estoy mostrando, más contenido acerca del personaje, del lugar, de la fecha, del evento del que yo estoy escribiendo. Súper relacionado con lo anterior está el uso de las fuentes. O sea, es súper importante que mi artículo tenga varias referencias, pero que esas referencias sean buenas. Aquí lo referimos con varias referencias, mínimo entre 5-13 referencias diferentes eh, que puedan respaldar todo lo que yo estoy contando en mi artículo. ¿Y qué es una buena referencia? Bueno, nosotros principalmente hablamos de fuentes secundarias. Medios de comunicación, publicaciones académicas, libros, otro tipo de publicaciones eh, que hayan pasado por un proceso editorial previo. ¿Y qué es lo que debemos evitar o lo que no se considera como una, fuente, una buena fuente en Wikipedia? Los medios sociales. Facebook, Twitter, blogs, eh, cualquier cosa que pueda ser editada de manera muy simple o que sea editada de manera muy rápida, o que sea editada por una sola persona, que no tenga un proceso editorial eh, previo. O las entrevistas directas, por ejemplo, eh, porque son fuentes primarias. Y todo material publicado sin proceso editorial previo. Bueno, aquí les voy a contar, aquí me voy a detener un segundo, y vamos a hablar sobre una anécdota que es bastante, a mi gusto, clarificadora de qué es lo que es la relevancia, qué es lo que es el buen uso de las fuentes, qué es lo que es una buena referencia... Eh, no sé si ustedes conocen, quizás pueden reaccionar en el chat y ahí quizás Carla eh, pueda hacerle algún comentario si es que hay algo que recoger porque yo en este momento no puedo ver el chat. Eh, Donna Strickland es una científica canadiense, una física canadiense, perdón, que el año 2018 ganó o fue eh, condecorada con el premio Nobel, junto a otros colegas, con el premio Nobel de física. Es la primera mujer que ganaba ese premio en 55 años. Y eh, se vio, su nombre se vio envuelto en una pequeña polémica al mismo tiempo que, que ganó el premio Nobel de Física, eh, en, con artículos que, eh, de varios medios internacionales que destacaban de que ella no, eh, era la científica que no era lo suficientemente buena para haber estado en Wikipedia, porque seis meses antes de haberse ganado el Nobel de Física, es decir, en mayo de 2018, alguien había escrito su artículo y había sido borrado de Wikipedia. Este es ¿Cómo se ve el artículo de Donna Strickland en la Wikipedia en inglés al día de hoy? Existe, está arriba. Eh, pero en algún momento se escribió ese artículo y fue bajado. ¿Y por qué fue bajado el artículo de Donna Strickland? Eh, bueno, fue bastante controversial, como les digo, varios eh, eh, medios de comunicación, el, el New York Times y, y otras eh, revistas y, y diarios internacionales, criticaban a que Wikipedia había tomado la decisión de bajar el artículo de Dona Strickland porque no era importante, y mira, seis meses después ella serán el premio Nobel. Así como un poco diciendo que Wikipedia no sabía realmente lo que estaba hablando. Y esas, esas críticas o esos comentarios nos evidencian tristemente a los, a los wikimedistas de que, que poco sabía el New York Times acerca de cómo funciona Wikipedia. Porque ustedes ya lo han ido aprendiendo, que no son parte de, que no han sido parte de nuestro seminario, en que Wikipedia no es una institución... Eh, que tiene como un espíritu, o sea, que se maneja sola, por así decirlo, sino que es una comunidad de editores, de lectores y editores, presentes a lo largo de todo el mundo, de todos los continentes, en todos los idiomas, o en prácticamente todos los idiomas, que de, por, por diferentes iniciativas individuales y a veces colectivas, unidas en los capítulos, como Somos Wikimedia Chile, van eh, revisando, leyendo, ponderando el contenido que se sube a Wikipedia, y van teniendo ciertas reacciones frente a ese contenido. Este artículo, que fue, eh, el, bueno, no este particularmente, pero el artículo de Donna Strickland, que fue creado en mayo de 2018, fue leído por un editor de Wikipedia en alguna otra parte del mundo, y ese editor consideró que, independientemente de la figura de esta científica, de esta física canadiense, el artículo no cumplía con las normas para estar en Wikipedia. qué significaba eso? Que era un artículo súper corto, que no quedaba claro cuál era la relevancia de esta científica, no quedaba claro tampoco cuáles eran los aportes que ella había hecho en el campo de la física, eh, las, las referencias que, está, que ocupaba el artículo no eran las adecuadas, eran, eran muy pocas referencias, eran solamente referencias a paper académicos, a artículos académicos del, de la propia científica o del equipo en el que trabajaba la científica, y solo una referencia a la página como de usuario de la universidad a la que ella, o al centro de investigación en el que ella está asociada, por lo tanto, claro, era un artículo que podría haber sido de una persona bastante eh, destacada quizás en su, área, en su área de nicho además, que tanto así que seis meses después fue galardonada con el premio Nobel, pero al, a ese día, a mayo de 2018, ese artículo, como estaba escrito, no era capaz de dar cuenta de qué tan importante era esta persona. Entonces eso nos, de, nos dejó a nosotros como guillipedistas varias reflexiones, y de hecho yo lo, lo cito como, como ejemplo porque creo que es bastante como esclarecedor de cómo funciona un poco esto, de partida que la relevancia no tiene tanto que ver necesariamente con los logros de la persona, sino que tiene que ver con la visibilidad que esa persona tiene en su eh, contexto cercano o medianamente cercano. No cabe duda que Donna Strickland es una persona que a ese momento, a mayo de 2018, tenía muchos logros eh, en su carrera académica, pero quizás no era lo suficientemente conocida fuera del campo de su, de, la, de su investigación y fuera del mundo universitario. Entonces eso era una pequeña problemática al momento de crear un artículo de Wikipedia sobre alguien que lamentablemente, por otros temas de no, las que Wikipedia no puede hacerse cargo, no era tan conocida en ese momento. Pero también nos muestra que, un poco lo que va en el título de esta, de esta sesión, que la, que, que la forma también es fondo al momento de trabajar o de escribir para Wikipedia. La exposición del tema, cómo lo presentamos, a qué le damos énfasis, eh, si logramos explicar o no cuál es la relevancia de ese personaje, es casi tan importante como que el personaje sea o no sea conocido. Y que además también es súper importante poder incorporar las formas en las que escribimos para Wikipedia. O sea, que hay toda una serie de, regla, de pequeñas reglas que hemos ido revisando, y que es súper importante que esas reglas se cumplan, porque muchas veces un artículo puede ser súper interesante, estar bien redactado, pero si no está en regla con cómo se utiliza el manual de estilo, por así decirlo, Wikipedia, lo más probable es que haya algún usuario en otra parte del mundo que lo proponga para borrado y que esa propuesta sea escuchada y ese artículo creado con tanto cariño y tanta dedicación como lo hacen ustedes, sea borrado. Nuevamente, volviendo al tema de que les decía, bueno, qué triste porque los medios conocen poco entonces cómo funciona Wikipedia, porque Wikipedia funciona con una comunidad de varios editores, que es activa y poderosa a la vez, que están repartidos por todo el mundo y que eh, están constantemente leyendo el contenido que otras personas van subiendo. Nosotros lo decíamos en la, primera, en la primera sesión, Wikipedia no está censurada, no hay contenido a priori que no se pueda subir siempre y cuando respete las normas de Wikipedia y la, eh, las diversidades y las, la, el respeto por los derechos humanos, pero... Que un contenido no esté censurado no significa que... O sea, que, perdón, que Wikipedia no esté censurada no significa que automáticamente todo el contenido que nosotros subamos va a estar publicado en la enciclopedia, porque hay ciertas normas que hay que cumplir. Esas reglas se tienen que respetar, y cuando esas reglas no se respetan, salta automáticamente la comunidad de wikipedistas que es súper, súper activa, y que de hecho yo personalmente creo que es ahí donde eh, reside el potencial que tiene Wikipedia, eh, de que esa comunidad... Eh, está revisando, leyendo e interactuando con el contenido que los demás usuarios van subiendo. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer entonces una comunidad de wikipedistas? Puede poner plantillas sobre un artículo. Eh, por ejemplo, eh, poner una plantilla que diga, este artículo necesita citas, este artículo está demasiado corto, este artículo no eh, responde o respeta el manual estilo que tiene Wikipedia. Y que uno puede o enojarse, como chorearse por el tema, o tomarlo como una sugerencia, una, una crítica constructiva, decir, ah, mira, un wikipedista más experimentado me está diciendo que a lo mejor en un artículo le falta algo, y yo lo puedo tratar de mejorar. Pero algunos wikipedistas no se toman esa consideración, sino que simplemente proponen un borrado rápido, que es que cuando consideran que un artículo no cumple las normas, simplemente se borra. ¿Cómo se ve esta interacción? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una plantilla, aquí se las voy a se las estoy señalando con el cursor, una, esta es una plantilla que alguna, eh, eh, algún usuario de Wikipedia comenta, es, este artículo sección necesita referencias para que aparezca, en una, eh, que aparezca en una publicación acreditada. Entonces nos está recomendando a la persona que escribió este artículo sobre la laguna de Nainari, que una sola referencia no es suficiente para que un artículo sea considerado serio y completo en Wikipedia. Claro, uno piensa que solo esto del artículo es demasiado corto entonces tiene bastante sentido pero por otro lado tenemos a veces mensajes que les llegan a los usuarios de que alguien simplemente les dice sabes que tu artículo no cumple con la regla así que se, se borró y les dicen como lo siento tú no estás cumpliendo probablemente no conoces eres nuevo eh, lo siento mucho tu artículo lo vamos a borrar y esto pasa mucho más seguido de repente de lo que nosotros quisiéramos entonces bueno qué podemos hacer frente a eso eh, hay ciertos tips. Primero, antes de pasar a los tips, vamos a ver así como a una lista de recomendaciones que hemos dicho, que nosotros como Wikimedia Chile le hacemos, y le, le hemos hecho a muchos de ustedes que a veces nos han escrito y nos han dicho, mira, me publiqué un artículo, o quise publicar un artículo, me lo borraron enseguida, no sé qué hacer. Entonces, esto es lo que nosotros normalmente les recomendamos a los nuevos wikipedistas. Bueno, primero que nada, como lo decía anteriormente, identificar qué es lo, qué es lo que hace que tu tema sea relevante y tratar de ponerlo en valor en el primer párrafo del artículo. Eh, el primer párrafo de un artículo de Wikipedia tiene que ser una especie de resumen. Los periodistas hablan de lo que es una bajada, por ejemplo, cuando está el título de, de un artículo en un diario y abajo hay un pequeño cuadrito que debiera responder a lo esencial de la información que yo voy a leer en el diario a continuación. Bueno, lo mismo debiéramos hacer en Wikipedia. El primer artículo de Wikipedia, antes de pasar al índice, debiera explicar qué, cuándo, cómo, por qué esa persona, eh, esa persona ese evento, ese tema del que yo quiero hablar, es relevante. Y que sea explicativo o sea eh, un artículo tiene que dar cuenta de por qué este tema es importante y si a veces no lo puedo hacer con la redacción bueno usemos los elementos que tiene wikipedia tratemos de usar la mayor cantidad de enlaces internos si yo estoy hablando de un eh, por ejemplo de el arquitecto al que le estaba hablando anteriormente eh, Decir, mira este, este arquitecto es importante porque además estudió en tal universidad, esta universidad es la más antigua o la más importante del país del que yo estoy escribiendo. Eh, no sé, fue socio de tal empresa, tal empresa súper importante hoy en día en Chile, fue súper importante, tiene enlace en Wikipedia, tiene artículo en Wikipedia, voy, lo pongo en azul, lo enlazo. O sea, tratar de aportar contenido que a un editor muy, muy lejos le ayude a hacer, a hacer el sentido de, de por qué esto es... Eh, de por qué esto es relevante. Y, bueno, también la escritura, ¿cierto? Haz, haz que tu artículo sea ordenado, sea lógico, tratemos de evitar las redacciones engorrosas, tratemos de evitar algo que los chilenos somos muy buenos para eh, los complementos eh, de objeto directo, hacemos frases súper largas, no, tratemos de hacer frases cortas, concretas, eh, directas, y siempre en tiempo pasado. Cuando hablamos de una persona, por ejemplo, que falleció, hablemos de, fue una escritora que vivió en Santiago de Chile, fue, una, fue un periodista que participó de tal medio. No, no, no ocupemos el, el tiempo presente, que es algo que, que los chilenos normalmente tendemos mucho a hacer. Y además también procuremos que nuestro artículo tenga un largo suficiente. Yo les mostraba recién este ejemplo de, no se si puedo volver atrás, este, este ejemplo de, de, este, de este lago, de la laguna, Tienes solo ni siquiera, ni siquiera es como dos párrafos, tienes un párrafo con, con cuatro líneas, o con cuatro, cuatro frases, es demasiado corto. Si algo es demasiado corto, significa que quizás no es tan relevante para estar en Wikipedia. Entonces preocupe, procuremos que nuestro artículo tenga un cierto eh, largo adecuado, al menos una o dos secciones, para que quede claro por qué es relevante. Bueno, es, la escritura neutral y no promocional eh, no significa de que eh, no puede haber un punto de vista en el artículo, sino es que es que solo no, solo no haya un solo punto de vista en un artículo, y que al mismo tiempo, cuando se refiere a algo neutral, yo no esté haciendo promoción a mi empresa, a mi oficina, o a mí mismo. Es, es bastante mal visto en Wikipedia que uno escriba por sí mismo, que uno escriba su artículo, o le escriba el artículo a la empresa donde trabaja, porque algo importante para Wikipedia es que hay al menos un poco de distancia objetiva, en el fondo, de que ¿Cómo un editor va a poder ser eh, lo, lo objetivamente suficiente si es que está demasiado inserto en el contenido o el tema del que está hablando? Y bueno, y aquí nuevamente retomando el tema de los hechos, de que es súper importante que todo lo que yo escriba esté respaldado por referencias válidas, tratar de evitar los apelativos, las adjetivaciones. Eh, ¿Fue un gran escritor? No, poner un escritor y punto. Si fue grande o no grande no es a mí de juzgarlo, es eh, el, al lector que pueda leer el artículo, el que se quedará con la opinión o no, si es que el escritor fue importante o, es, o no lo fue. Y también un pequeño tip, si es que a veces eh, las personas que trabajan en ciertas instituciones, sus jefes eh, superiores les proponen, oye, ¿por qué no mejoramos el artículo de Wikipedia de tal ministerio? Podríamos hacer ciertos cambios. No, no hay ningún, o sea, no es necesariamente algo malo, pero les recomendamos que mejor lo hagan desde una cuenta personal, y no una cuenta institucional, porque eso también puede... Eh, levantarse estas sospechas en editores de otras regiones. En la sesión anterior vimos cómo agregar imágenes, cómo agregar las plantillas, y esos son elementos súper importantes que ojalá ustedes los puedan incorporar al momento de escribir un artículo en Wikipedia, porque no solamente hacen que el artículo se vea más completo, más llenito, sino que también eh, lo hace ver más profesional, más serio, por lo tanto eh, ayuda a evitar eventualmente que algún editor... Eh, demasiado serio pueda proponerlo para para borrar y aquí yo voy a detenerme porque me gustaría pasar a, a me gustaría darle la palabra a Carlos quien es nuestro experto del día que nos va a poder quizás dar algunos tips de, desde su experiencia de más de 15 años editando Wikipedia porque a él también le toca revisar y, y, y a veces proponer eh, plantillas o eh, eh, contribuciones eh, a otros editores se nos pueda dar algunos algunas Formas de escribir para Wikipedia y no morir en el intento. Carlos. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, voy a compartir pantalla, que tengo algunos, eh, bueno, algunos ejemplos que les quería mostrar sobre esto. Bueno, aquí está la página principal de Wikipedia en español. Y lo importante es que, bueno, una vez después de que ustedes se lo oyen o entren con su cuenta de usuario, eh, aquí hay una página que se llama Taller. Y esta es una zona de pruebas personal, donde nadie puede venir a borrar cosas, nadie puede a, a criticar lo que uno escribió, eh, y es muy importante para las personas que están haciendo sus primeros pasos dentro de la Wikipedia en Español como editores, es eh, que trabajen, y donde nosotros también eh, lo recomendamos así, es que trabajen ahí, en el taller. Es una zona de pruebas, un espacio personal donde que no significa que lo que publiquemos ahí va a estar eh, como artículo dentro de Wikipedia, sino que solamente como uso de espacio personal del, del, del autor de los artículos, del escritor. Entonces, nos vamos a, al taller. Bueno, lo primero de partida que sale es que dice, atención, esto no es un artículo enciclopédico, sino un espacio de trabajo personal. Que eso se, es para, bueno, eso sale automático en el fondo, es para dejar de de que estamos hablando de que este es un espacio de taller. Y aquí yo está iniciando un, un artículo que como verán es un esbozo, es algo eh, muy cortito, muy, muy minúsculo, y eh, eh, que obviamente no está preparado para, para entrar como un artículo dentro de Wikipedia, porque probablemente la gente que lo vaya a ver eh, lo vaya a borrar al tiro, o de una forma muy rápida, porque eh, es muy corto. A pesar de, Y bueno, además tiene una sola referencia. Lo, lo ideal es que tenga como mínimo tres y ya de una forma segura unas cinco referencias. Entonces, bueno, eh, eh, eh, habla de una epidemia de cólera, sale muy cortito lo que sale ahí y una de las cosas que podemos hacer para, eh, en el fondo, eh, asegurarme de que la página... Porque esta página, como está en el taller, yo lo que tengo que hacer es copiar todo esto y llevarla a la página eh, con el nombre preciso, con el nombre que va a tener el artículo del cual yo estoy creando. En este caso sería Epidemia de Cólera de Chile de 1886. Bueno, pero antes de hacer eso, yo voy acá, voy a editar código. Y, perdón, voy a editar es la costumbre que los antiguos usamos editar código, voy a editar y voy a añadir una plantilla ¿y cómo se hace eso? como les expliqué bueno, los que no estuvieron en la segunda sesión insertar plantilla, y esta es una plantilla muy importante y que yo lo voy a buscar, se llama en obras o en desarrollo aquí está, en desarrollo y coloco insertar y ahí me aparece esta plantilla y esta plantilla es muy importante. ¿Por qué? Porque indica que el artículo, el cual yo estoy escribiendo, como una persona que está haciendo sus primeros pasos, puede tener algunos errores, puede tener algunas incoherencia, eh, puede no estar terminado del todo, eh, pero sí este, esta plantilla me va a proteger para que eh, algunos editores no me borren eh, deliberadamente el artículo. Esto no esto no quita que el, el artículo no, no vaya a tener todas las referencias posibles, de que no, esté, no tenga que estar bien escrito eh, siguiendo todas las normas ortográficas, pero lo importante es que esta plantilla es, es para, para avisar de que estoy editando y que todavía le falta un poco el artículo, un poco de revisión. Entonces, esta es como una primera eh, sensación, una primera forma de que los artículos no vayan a ser borrados de, de una vez, así casi sin aviso. Es con esta plantilla, que era insertar plantilla en obras. Entonces, cuando yo vaya a hacer el traslado, porque como esto está en el taller, yo lo tengo que copiar a la parte principal, a un nombre del, del, del artículo del cual yo estoy escribiendo. Por lo tanto, yo solamente copio todo, con la plantilla incluida. Y al copiar, ahí voy a trasladarlo con la plantilla y va a ser una forma de la cual eh, nos vamos a liberar un poco de los de borrados masivos por algunos otro editores Otra cosa bien importante es, eh, son los horarios de edición. Y esa es una cosa que eh, hay que tener un poco de énfasis porque la mayoría de las... De la, de las ediciones que se hacen de nuestro país o de Latinoamérica, eh, son borradas eh, por algunos editores que están en, en España y que están permanentemente monitoreando todo lo que es la, lo, las páginas nuevas que hacen los wikipedistas. Y lo importante, bueno, esta cosa, otra cosa como para ayudar a que no borren el artículo es editarlo para que lo, en una zona horaria en la cual. Eh, estos editores españoles no estén y estén revisando eh, los editores de, que son de Latinoamérica. Que esto es a partir, bueno, ahora en este horario, sería, bueno, ya son como las, las dos y media en, en España. Entonces, a esta hora sería como un horario seguro para que los latinoamericanos pudieran revisar y tampoco haya, está como borrado masivo de, de cosas. Y, y Carlos, ¿nos podrías hablar un poco acerca de, de como de la importancia de respetar las normas también, como por ejemplo lo que, lo que los wikipedistas llaman wikificar, como procurar que el artículo esté escrito como se suele hacer en el lenguaje de Wikipedia, mirar los referentes también puede ser una buena idea? Sí, aquí tengo otro, otro ejemplo. de Bueno, este esta es otro artículo que está, es, es parecido, habla más o menos de lo mismo, pero ya está mucho más desarrollado y ya está en, otra, en, ya está en la página principal. Por lo tanto, voy a mostrar este ejemplo de acá. Bueno, esta es otra pandemia que hubo en Chile en los años 50, que es de gripe. Y ya vemos que es un artículo mucho más eh, ampliado, mucho más grande, que tiene eh, la bajada, por así decirlo, en la introducción. Eh, tiene muchas referencias, eh, tiene la plantilla a este lado de acá, la plantilla introductoria, tiene una bajada de historia, eh, tiene BASE también con otras pandemias y tiene sus referencias bien escritas. Por lo tanto, una de las cosas también bien importantes para que no ordena el artículo es lo que Patricia hablaba de que esté bien wikificado. ¿Y qué significa esto? Que el artículo tenga una coherencia de que esté todo bien escrito, de que los tiempos verbales, como también decía Patricia, estén en el, mismo, en el mismo tiempo verbal, por así decirlo, que si escribimos en pasado, tenga que estar todo en pasado, o sea, eh, llegó a Chile, por así decirlo, lo voy a ennegrecer, eh, causó, eh, hubo, todo eso está en el mismo tiempo verbal, eh, de que la negrita, que también hablaba en el, capítulo, en el primer capítulo, esté solamente en el nombre del artículo aquí, que tenga los hipervínculos, que tenga las referencias bien, en orden, eh, de que tenga la plantilla en orden también, de que tenga estos eh, eh, temas de subtítulos y títulos también. O sea, que el artículo esté bien decente. Y una cosa bien importante, y quiero hacer énfasis, es que el artículo, las cosas que dice el artículo, tienen que estar siempre enfocadas en el lector. Y que este lector puede ser cualquier persona, que no necesariamente sea erudita o, eh, o que sepa del tema, sino que tiene que estar escrita de una forma bien simple para, cual, para que cualquier persona, no solamente también en nuestro país, sino también en, los, en diversos países que hablan español, que sea un habitante de España o de Filipinas o de, perdón, de, del Sarawí, eh, que lo puedan entender. Así que siempre con un lenguaje bien eh, simple, lo más simple posible, para que todas las personas lo, lo puedan eh, incorporar. Y es lo que trata también de hacer esta una, una enciclopedia, de que sea una, una introducción para el lector, y después si se interesa, puede revisarle las referencias, y aumentar su profundidad sobre el tema, si le interesa. Perfecto. No sé si tenemos eh, dudas, ah, como práctica, o si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en que haya escrito algo para Wikipedia y se haya se lo hayan eh, borrado eh, o a lo mejor tiene algún alguna pregunta como práctica que hacer. Yo tengo una pregunta pero no sé si será pregunta como eh, de alguien más. Me quedó a mí la duda eh, uh -huh. cuánta cuántas referencias se consideran como buenas ¿Cuál, cuál es el número de referencias en las que uno puede decir, ah, ya están bien las referencias. Son más de cinco o tiene que ver más, por ejemplo, con el, eh, si son más perídicas o cosas así. Eh, bueno, nosotros eh, como Wikimedia Chile recomendamos que un artículo debiera tener mínimos entre tres cinco referencias diferentes para poder validar lo que está eh, lo que se está diciendo. Ahora, idealmente también porque nos ha pasado otras veces, en que ojalá que esas referencias sean, eh, a ver, que puedan respaldar el contenido que se, del que se está hablando y no solamente que sea el nombre de una persona en una ficha en Internet. Porque también nos ha pasado que la, la gente nos llega y dice, oye, pero yo tengo, tres, tengo cuatro referencias en mi artículo y tú ves las referencias y son, por ejemplo, eh, no sé, la ficha de una persona, eh, claro, la, la ficha de una persona en Ucursos, que es... Eh, el sistema que usa la Universidad de Chile para identificar a sus alumnos. Cuando están hablando de una biografía, claro, sale el nombre de la persona, que se llama fulanito de tal, que estudia tal carrera, y, pero eso no es... No, no, no, no es una referencia que esté aportando mucho contenido, o que esté respaldando muchas de las cosas que podamos decir acerca de una persona en una biografía más que se llama Juanito Pérez. Aquí nos claro. hacen un comentario. Eh, exactamente, eh, Jaime, ¿nos sirven los blogs? Eh, Igual, lo comentamos creo que en la, primer, la primera sesión. Hay que tener criterio en el sentido de que hay blogs y blogs. Hay blogs que son .wordpress.com, que no sabemos quién los escribe, o que lo escribe una persona a persona, que no tienen un proceso editorial, que respalde lo que se está publicando, y hay otros blogs como... Eh, donde trabajan un colectivo de personas, donde hay un proceso editorial, donde hay un director, donde hay un nombre, hay una marca, que se hace un poco responsable el contenido que están subiendo, y entonces ese... ese esa segunda opción sí podría eventualmente ser ocupada como una referencia válida para un artículo. Mira, acá Jimena está preguntando, por ejemplo, ¿qué tipo de referencias serían las adecuadas? Las referencias adecuadas son, bueno, como lo digo principalmente, aquellos eh, documentos, fuentes secundarias, eh, donde haya habido algún proceso editorial previamente. ¿Y aquí nos referimos con eso? Por ejemplo, que se pueda publicar en medios de comunicación, también. Eh, no solamente en medios de comunicación escritos, también puede ser un reportaje que haya pasado en la televisión, eh, bueno, eh, los libros o, o publicaciones sobre una persona, eh, artículos académicos también, por supuesto, son, son eventuales buenas referencias. Lo que se trata de evitar son eh, contenido del que no haya como un responsable y también contenido que sea una fuente primaria, por ejemplo uno podría estar haciendo una biografía sobre alguien y decirle, yo conozco a la persona y me contó tal cosa, pero es una entrevista personal, no hay un, no ha, esa, esa entrevista no ha sido publicada en ninguna parte como para respaldar que esa información sea verídica, sea concreta, porque una persona puede decir muchas cosas. carlos claro. ¿sí aportar eh, algo en eso? ¿Está Carlos? Eh, sí, sí, sí. Sí, ahí estoy. <ríe> eh, o sea, eh, andando en esto del... del... No, no lo ve, no pasa por ningún proceso de, de vista de otra persona, como un, un proceso de edición. Entonces, eso también es como lo mismo las redes sociales, que además tienen un, también algo importante que es una inestabilidad, de que no se puede, puede encontrar, por ejemplo, muchas veces eh, se elimina lo que ha dicho dentro de Twitter o dentro de Facebook, o algunas publicaciones de Instagram, por lo tanto, tampoco lo hacen válido como para hacer una referencia con una verificabilidad alta, que es lo que se necesita dentro de Wikipedia. Uh -huh. claro, claro. Ahora, publicaciones de libros, sí, publicaciones de, de periódicos, sí, eh, uh -huh. publicaciones científicas. Claro. Eh, con eso no hay ningún problema. Oye, Carlos, acá Fran pregunta, por ejemplo, de que si es cierto de que eh, si a mí me borran un artículo por segunda vez... ¿Luego no puedo poder publicar como una tercera vez ese mismo artículo? Eh, bueno, dentro de sí y dentro de no, porque hay veces en que uno está, bueno, se edita un artículo, eh, se crea y luego se borra, y luego, eh, una, por, claro, por una segunda oportunidad, alguien viene, eh, lo crea de nuevo y se borra nuevamente, ahí saltan un poco las alarmas, por así decirlo, porque una persona, o sea, creen que es un vandalismo, que es alguien que está creando un artículo, sea cual sea, pero de forma reiterada, que no debería estar en Wikipedia, por lo tanto, lo que se hace en esos en esos casos, de que si se considera vandalismo o no, es eh, bloquear eh, cualquier entrada a la creación de ese artículo, por lo tanto, no se no se debería crear por una tercera vez, eso es lo que pasa. Que claro, automáticamente claro. se considera como un vandalismo, de que está una persona intentando nuevamente y nuevamente, a pesar de que le han dicho de que esa página no es eh, no está bien para Wikipedia, por lo tanto se bloquea el, el, el, el nombre, el, el espacio de nombre de, de la página. Claro. Ahora, Pero eso es no que... es automáticamente eh. una tercera vez puede pasar eh, a la quinta vez, a la sexta vez, es solamente cuando salta... La, la, la, por así es, verdad lo que, es verdad lo que nos agrega acá Jaime en el chat, de que ahí entra toda en la etapa de la discusión entre usuarios. Efectivamente uno puede eh, tratar de, de exponer, bueno, qué es lo que es preguntar, o sea, como por qué me estás borrando mi artículo y la persona que, te, que ha propuesto el, el, el borrado explicarte, mira, no cumple aquí, no cumple acá, tú le puedes decir, mira, yo estoy tratando de mejorar mi artículo, y ahí entra toda una discusión que no necesariamente siempre es fructífera, pero por lo menos se puede entrar a discutir ese tipo de cosas, ¿cierto, ¿no, Carlos? Sí, hay diversas instancias de discusión, eh, puede ser con la misma persona que trató de, o sea que trató o borró el artículo, eh, oye, ¿por qué estás borrando mi artículo? También, si que llegan a un tipo de consenso, se puede, haber, se puede iniciar otro tipo de discusión, que es una discusión sobre si el artículo eh, merece o no estar borrado en que pueden ingresar otras personas también de la misma comunidad a argumentar eh, dentro de por qué eh, se quiere o no se quiere borrar el artículo y una de las cosas eh, es, es que una de las cosas que se tiene que evitar dentro de las argumentaciones para evitar de que el artículo se borre es oye pero si encontré otro artículo que está es más o menos de lo que yo hablo y está en Wikipedia por qué este no puede estar y esa es una de las cosas que se tiene que evitar, es que el artículo tiene que ser eh, relevante por sí solo, no porque otro que esté eh, pueda no estar... El otro, en el fondo. O sea, no es un argumento suficiente como para... No, definir. claro, no es un argumento válido. Eh, eh, ¿Por qué...? Eh, puede estar, por así decirlo, compadre Moncho, no puede estar, no sé, el, el guardia de los Venegas, una cosa así. Sí. Oye, Carlos, no sé si podemos explicar como muy fast qué son los bibliotecarios, porque eh, hablo un poco, como a mí me pasó cuando la primera vez que empecé a editar Wikipedia, que me salió, me salió como contáctate, contáctate con algún bibliotecario, y yo quedé como ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? No entiendo nada. Entonces, quizás se puede, Cara, ¿se puede como hacer un poco, como un resumen pequeño de qué son los bibliotecarios? Sí, eh, eh, los bibliotecarios son usuarios, son editores comunes, no tienen ningún poder sobre otro, pero que le han dado una botonera, por así decirlo, eh, bueno, botonera se llama, unos permisos especiales en estos casos como de resolución de conflictos. Entonces ellos tienen el poder de definir o, o borrar artículos o restaurar artículos que hayan sido borrados o eh, mediar entre algún conflicto que haya dentro de la edición de un artículo eh, por neutralidad, por referencias, por cualquier otra cosa. Son elegidos dentro de la misma comunidad y no tienen ningún otro peso especial, solamente que tienen esta botonera por tener un poco más de, de experiencia en el tema de mediar conflictos. Por así decirlo. Exactamente. Claro. Eh, pero es súper. Eh, vamos a volver un poco al tema que tú nos proponías, Carlos, como de tips para la edición de cuando uno está, sobre todo, empezando. Una, cuando uno ya se mete a un artículo que existe y quiere hacer ciertos cambios, es todo bastante más fácil. El tema está cuando uno quiere crear un artículo desde cero. Sí. Eh, la recomendación que Carlos nos hacía de empezar a trabajar en el taller, que es este espacio privado en el que nosotros podemos tomarnos todo el tiempo que queramos para escribir, para mejorar un artículo, y cuando ya nos sintamos preparados, preparadas, lo podemos pasar y subir, por así decirlo, a, a Wikipedia. Eh, si tienen de repente dudas, igual es, como o sea, es, es factible que teniendo su trabajo en su taller, nos puedan contactar, por ejemplo, nosotros tenemos instancias que, de martes por medio que son los clubes de edición, donde de repente podemos orientarlos en, en algunas cosas, podemos como decirle, mira, esto aquí no te va a funcionar, esta es una buena referencia o no, o si tienen alguna duda como más práctica, lamentablemente no podemos hacernos cargo de que todos los artículos queden arriba, porque como les explicaba, hay una comunidad de editores en todas partes que, que van a leer a sus artículos y si hay algo que no les parece bien van a hacerles el comentario, pero sí los podemos orientar de repente como en qué podría funcionar mejor, para tal o cual o cual resolución de conflicto. El trabajo como editor de Wikipedia es gratis siempre, eh, normalmente gratis, pero Carlos les puede explicar un poco más porque él es un wikipedista hace 15 años, ¿Carlos ha recibido plata alguna vez por ser un wikipedista? No, el trabajo es voluntario, totalmente voluntario. Eh, sino, si no, bueno, si se paga, es por así decirlo, perder un poco del, del tema del, de la neutralidad que debería tener todo Wikipedia, en el fondo. Entonces, bueno, la idea, bueno, todos hacemos todo hacemos esto como por un eh, como por un bien a la comunidad, así como altruistamente, pero... Claro, pero por amor al arte. Por, por, claro, por así decirlo, por amor al arte. Eh, somos voluntarios, trabajamos, o sea, eh, editamos en, en Wikipedia cuando, cuando podemos, de los temas que nos interesan a los, a los editores, igual que cualquier persona. Y, bueno, tenemos otra vida aparte, por así decirlo, también. No, claro, o sea, hay un trabajo, como dice Carlos, de, de altruista súper importante, y pues, también como de activismo, porque eh, hay, o sea, algo que mueve a una gran parte de editores de Wikipedia es no solamente trabajar por la visibilidad de los temas que les interesan, sino que porque ese contenido sea disponible y libre acceso para todas las personas versus eh, el negocio de los datos, que es algo que, vemos que emerge de manera, ha, ha ido emergiendo de manera muy fuerte en el último tiempo. Eh, nos pasa a veces de que hay algunas personas que trabajan en las áreas de comunicaciones, por ejemplo, de ciertas empresas, que, sus, eh, que les piden, como parte de sus labores, que creen, por ejemplo, perfiles de Wikipedia. Claro, esa persona estaría siendo remunerada por ese trabajo, pero eso genera conflictos y normalmente es ahí donde nosotros recibimos muchos correos que nos preguntan, oye, necesito crear el perfil para mi empresa, y nosotros le explicamos que mira, no funciona así. Ella no es un catálogo, de, no, un catálogo no es una, una, una guía amarilla donde tú puedas buscar simplemente empresas, o empresas, o, o, o asociaciones, o iniciativas, sino que... El que es estar en Wikipedia es una representación de la relevancia que tiene un tema en la sociedad. Eh, y sabemos que hay empresas que están en Wikipedia, pero probablemente más que porque pagaron para, que para estar, es porque tienen algún rol positivo o negativo, eh, pero que han, han, han sido reconocidas socialmente por algo. ¿Quién financia Wikipedia? Los donantes. Eh, ¿Cuánto es, Carlos, como en un 95%, 90% que se financia con, con donaciones de los bolsillos de las personas? Sí, eh, bueno, 85% la, la cifra exacta y el otro 15% de, de, de algunas instituciones grandes como el Archivo Nacional de Alemania eh, o cosas así, instituciones culturales. Eh, eh. Claro, pero el 85% es en base a las donaciones que se realizan, bueno, aparece en bien en grande, <ríe> por así decirlo, sí. una vez al año o dos veces al año dentro de las páginas de Wikipedia. Eh, bueno, eh, cuando inició Wikipedia hubo un debate bien fuerte sobre si es que Wikipedia tenía que ser eh, o sea, ¿cómo, cómo iba a ser el, el financiamiento de esta obra de esta enciclopedia si es que eh, se permitía, por así decirlo eh, algunos comerciales avisos publicitarios y hubo un, un, un quiebre de hecho algunos usuarios que querían esto se fueron y crearon otra enciclopedia que se llama The Free Enciclopedia que no, no tuvo mucho éxito eh, eh, pero de ahí en adelante, claro, se decidió para tener una independencia eh, y un compromiso fuerte con la cultura libre y con la neutralidad de que no recibir eh, eh, dinero de eh, aviso publicitario o de comercial. Exactamente. O Entonces sea, cada vez que, como dice Carlos, una o dos veces al año aparece como un banner grande en Wikipedia que nos invita a donar, ese, ese, ese, ese dinero se va a la fundación, quien eventualmente va como repartiendo los dineros, los diferentes capítulos a lo largo del mundo y financiando las diferentes iniciativas, y principalmente también eh, los eh, servidores de donde está alojada Wikipedia como a nivel eh, material, en el fondo, donde está el contenido. Claro, pero la idea es que podamos seguir hablando de un proyecto que sea libre, sin intervención de empresas u otros. No sé si tienes más dudas acerca de lo que había, estaba comentando. Había una pre pregunta eh, que era sobre si una tesis de pregrado puede ser tomada como una referencia si se investigó una fuente primaria. Es bien específica. Sí. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Eh, bueno, yo he usado tesis para referenciar algunos artículos de Wikipedia. Eh, tesis basadas, por ejemplo, en cosas que no, no podían encontrar en algún otro lado y que específicamente salían ahí, en el fondo, pero no, pero dentro del marco teórico, no como la, la parte de, de conclusiones o de o de, de conclusiones de la, de la discusión, perdón, de la tesis. Claro, la porque marco una, un, teórico. claro, porque una tesis, por lo menos de pregrado, no necesariamente está revisada por un como... o sea, tiene un, tiene un tutor y todo, pero no, no, no está como validada como un... Eh, conocimiento académico, no, no, no, no, no es solamente hay papers al respecto ni nada. Claro. Aquí tenemos otra pregunta de Jaime. ¿Las editaturas que organizan, eh, cómo definen su contenido? ¿Y los proyectos chiles quién los dirige? A ver, eh, bueno, con nosotros como Wikimedia Chile, que somos eh, quienes agrupamos a, a, los, a, a algunos editores y gestores de proyectos Wikimedia en Chile, Respondemos a, en su mayoría eh, de veces a las comunidades que se nos acercan y nos proponen crear eh, estas editatores o, o maratones de edición para crear contenido que esté en falta o esté subrepresentado en Wikipedia, por ejemplo, o en otro de los proyectos hermanos eh, de, de la Fundación Wikimedia. Entonces, hemos, hacemos editatones de, de temas muy diversos, por supuesto siempre tratamos de que esos temas... Eh, tengan, cumplan con la relevancia, cumplan con la, con la fuente, con la que de, de, de, como los criterios básicos de los que les hablábamos. Y nosotros tratamos de orientar a los eh, nuevos editores o editores que ya está, que están partiendo recién en Wikipedia en cómo poder crear lo mejor, los mejores artículos posibles para aportar contenido que sea eh, importante, bien escrito, bien fundamentado a Wikipedia. Pero la verdad es que podemos hacer actividades como de diferente tipo, eh, hemos hecho de todo un poco, Carlos, ¿cierto? De deporte, de cultura, de arquitectura, de... Um, las últimas momento, fueron de, de epidemia. De, de historia de, de las epidemias en Chile. Ahora tenemos de terremotos. Desastres. De desastres, de, de terremotos, de... Um, en fin, en realidad. Vario pinto. <risa> Vario pinto, exactamente. Y los proyectos que desarrollamos en Chile, bueno, también normalmente los gestionamos... Si te refieres como a los proyectos así como de... de creación de contenido en general, los gestionamos nosotros como Wikimedia Chile. Sabemos que dentro de Wikipedia hay un proyecto que se llama Proyecto Chile. Eh, Carlos, ¿tú nos puedes contar un poco más acerca de eso? Porque eso tiene más que ver con los wikipedistas en sí, y no tanto con lo que hacemos nosotros. Sí, dentro de los wikipedistas, eh, hace mucho tiempo ya, atrás, cuando, se, cuando empezó Wikipedia, eh, los wikipedistas que estaban dentro de Chile se, eh, se unieron y crearon este Wiki proyecto de Chile en donde se establecían algunos lineamientos que por ese entonces eran importantes como por ejemplo eh, qué plantilla usar para las comunas de todo Chile cuando se estaban creando recién cuando recién estaba partiendo pero eh, dentro de, de un tiempo a esta parte el Wikiproyecto está un poco estancado y cada, cada por así decirlo cada persona de Chile eh, trabaja eh, en forma individual, no hay como algo organizado dentro de, de, el, de Wikipedia donde eh, hacer editatones o hacer eh, ediciones en común, por así decirlo. Claro, o sé sea que hay muchos wikipedistas chilenos que participan de Wikipedia pero no necesariamente participan de nuestro colectivo como Wikimedia Chile. Y hay algunos que sí, o sea, bueno, Carlos es un, es un claro ejemplo de alguien que es wikipedista hace mucho tiempo y que además forma parte de nuestra organización y tiene un cargo directivo en nuestro, en nuestro consejo. Eh, pero Jaime, si quieres participar, por favor, escríbenos, contacto de arroba wikimedia eh, o te podemos también poner, en nuestra ya que tenemos tu correo, te podemos poner en nuestra base de datos para hacerte llegar todas las informaciones de actividades que estamos haciendo. Como comentaba Carla, en este sábado tenemos una, una jornada de edición sobre terremotos de la historia de Chile, así que si quieres participar, más que bienvenido. Y todos ustedes también, si después de escuchar nuestros seminarios en ido entusiasmando o quieren empezar a dar ya pasos concretos en la creación de contenido de Wikipedia, serán más que bienvenidos, más que bienvenidas nuestras actividades, así que esperamos verles pronto por ahí y por supuesto en la próxima sesión que ya es la última de este primer ciclo de webinar sobre eh, la edición y la introducción en el mundo wikipedia donde vamos a aprender un poquito acerca de la edición con perspectiva de género vamos a hablar también de las brechas de contenido con perspectiva de género que persisten lamentablemente en proyectos como wikipedia eh, de cuánto contenido hay realmente con respecto a mujeres eh, ¿Qué contenido es el que hay? ¿Cómo podemos aportar? ¿Qué actividades hacemos nosotros como Wikimedia Chile para tratar de emparejar un poco exactamente? Eh, sí, es una, Jaime nos dice, hombres 78%, mujeres 22%. Es una cifra más o menos que se repite eh, en todos los países del mundo. Va variando, en Chile es un poquito más, es un poquito más escueta todavía la, la situación. Más o menos. Eh, pero sí, ¿qué proyectos nosotros hacemos? Y efectivamente al momento de escribir un artículo, bueno, ¿cómo podemos incorporar entonces esa, esa mirada para crear una Wikipedia y ojalá contribuir también a una Internet más paritaria? Así que les esperamos en nuestra próxima sesión, que va a ser el próximo jueves, perdón, el próximo miércoles 13 de, de mayo. Eh, chao, Fran, muchas gracias por venir. Eh, y es que se tiene que ir. Nosotros también nos vamos, así que les agradecemos mucho a todos y a todas por, por estar acá. Y nos veremos el próximo miércoles a la misma hora de siempre. Les mandaremos un correo a todos el con mismo el, canal. el mismo canal. Les mandaremos a todos un correo con los datos de Zoom para que se puedan unir a la llamada. Muchas gracias, sí. que estén súper muchas bien. Gracias muchas a gracias a todos. Gracias, Carla, muchas gracias, Jesús, Carlos, a todos. por venir. Gracias a ti. Gracias a todos, gracias, que estén vamos. súper bien. Un abrazo para todos y nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, chao.